Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Está bien. pero importante porque... De eh, el... Ahora estamos con este. Debería escucharse bien, pero... Eh, está entrecortado. Creo que se puede solucionar. Porque... escucharse más todavía ¿mejor? cambió algo se escucha más se escucha mejor se escucha peor ahora se me escucha bajito supera bueno, estado súper al máximo más bajo que la música de fondo dame un segundito está todo bien, ¿eh? está todo bien Hoy estoy solucionando el problema del micrófono Ahora... Rápidamente lo... A ver, ahora, ahora se me escucha mejor Debería tener un poco más... Ahí va, ahora sí se escucha mejor Bien, bien, bien, bien Bueno, Va, ¿Dime responde? Estamos hablando hoy con las chicas... <coughs> Hace como dos meses que no hago un me Responde yo. Porque creo que el último lo hicieron ellas. Y antes de eso eh, habíamos empezado a un me Responde. Y creo que fue cuando el Gordo murió acá al internet. Eh... <risa> ah, hablando de eso, el gordo ya. Eh, ahora tenemos un protocolo para evitar que los gatos mueran. Ah, fue Vegna. Eh, para evitar que los gatos muerdan al internet. Así que está todo bien. Vamos a ir con unos anuncios. Eh, tu, tu, tu, tu. ¿Dónde estamos? Acá Bueno A ver, a ver Gracias a eh, Todas las personas que pasaron ayer A ver el nuevo capítulo de Expedición Helada Estuvo súper intenso Y van a tener diferido el próximo martes Además Tal vez sea el último el próximo O, o el anteúltimo Está está muy cerquita de De concretarse al parecer este sábado 17 íbamos a hacer el stream de manualidades, pero debido a situaciones de conocimiento público que está atravesando la ciudad de Rosario, eh, vamos a moverlo para el domingo 25 a las 2 de la tarde. Para los que no estén enterados, hace varios años ya venimos con un problema ambiental grave en la ciudad, ahora voy a charlar más de eso, eh, y nos pareció responsable asistir a la convocatoria para ayudar a hacerlo visible. Así que... Pues ponemos un fin de nomás y de paso, si estaban buscando cositas de rolito, le mostramos que pueden encontrar a, en la tienda WJ Lácer. Eh, le dejamos su link en el chat para que puedan encontrarlo y contactarlo en su Instagram. Ahí va. El domingo 18 vamos a andar por el evento del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que se celebra en Rosario. Vamos a pasar y saludar y chusmear qué cositas pueden encontrarse por ahí, así que si están por la zona, esperamos verlos y que vayan a jugar rolito con gente copada con los grupos que hay ahí. Va, va a haber de todo, si tienen la suerte de, de pasar por el encuentro nacional en de juego de mesa, la verdad, eh, mucha gente amiga del canal. Y como embajadores de D&D Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook. Donde van a poder encontrar mesas para jugar, hacer preguntas de mecánicas, compartir memes y enterarse de las novedades Le dejamos el link ahí, muchas gracias Realmente nos ayuda si van y bueno, le dan eh, seguir y todas esas cosas al, al grupo de Facebook con los, Sobre todo a los grupos de embajadores Bien, entonces Antes de, de, de, de irnos a esto, para cualquier persona que haya llegado recién La idea del DM responde es charlar un poco de rol, bien distendido es eh, Un lugar para hacer preguntas... Tal vez... Eh, o de gente que no se anima a preguntar por otro lado... O gente que recién empieza y quiere... Disolver algún tipo de... de problema que tiene... Háganla, yo la voy a responder con lo mejor que tengo... Eh, espero poder estar a, a la altura... Y eso es todo... En cuanto al problema ambiental que estamos... Que estamos hablando... Eh, para quien no sepa... Rosario está... Eh, envuelta por el río Paraná y del otro lado está Entre Ríos eh, de hecho hay un puente que, que conecta Rosario con Victoria que es la, el pueblo vecino de Entre Ríos hay una gran gran parte de campo eh, que se llaman los humedales que tienen su función en el ecosistema eh, del lugar pero el problema es que eh, no son eh, terrenos protegidos. Eh, tengo entendido que son propiedades privadas y la técnica que usa esta gente para eh, hacer que su tierra sea construible es quemarla. Cuando queman, queman grandes pedazos de tierra y ese humo viene derecho para acá Rosario. Así que durante toda la pandemia, nosotros teníamos, además de la pandemia, el humo de esta gente acá. En los últimos meses, esto empeoró muchísimo. Ayer, de hecho, fue el momento de mayor contaminación que jamás tuvimos. En un momento, tengo entendido que sobrepasó los límites eh, de, de mundiales de, de, de contaminación eh, aérea, sería... Y eh, ya nos estamos cansando. Está muy difícil. No hay ningún tipo de ayuda que se esté llevando a cabo por parte de ningún tipo de organización. Eh, las empresas no están aportando tampoco nada. Y eh, se están alcanzando los límites de la, de la paciencia. Ya pasaron tres años y no se puede. Eh, durante estos tres años nos levantábamos tosiendo, nos levantábamos con la garganta seca y la nariz eh, llena de, de, de moco. La tierra, eh, salís a caminar por la calle y se te llena la cara de ceniza hay gente que tiene le, le, ni, le, le cae ceniza en el patio como si fuera nieve negra es eh, es realmente insoportable ya no ya no hay forma de, de, de mantener esto no sé creo que el público en general tampoco tiene idea de quiénes son estas personas eh, hay nombres que andan vueltas por ahí Pero lo cierto es que esto tiene que terminarse ya mismo Así que eh, vamos a ir ahí Si ustedes eh, quieren de alguna manera aportar este problema eh, Compartir información al respecto o, o promoverla en sus círculos Ayuda muchísimo eh, Porque es insostenible hay, hay, hay hospitales al lado Hay, hay sanatorios, consultorios y muchas cosas que están al lado del río Donde choca el humo de Primera y Hay gente muy en riesgo ahí Incluso bebés ancianos, etc Así que eh, Decimos basta Y si nos quieren ayudar por favor compartan todo esto hay, hay un montón de información en todos lados Es horrible lo que nos están haciendo Pero bueno eh, Antes de irnos voy a volver a esta parte, si quieren preguntar sobre esto yo tengo un poco de información, por suerte eh, podemos googlear un poco y meternos más ahí pero mientras tanto, si tienen preguntas, tírenlas por el chat vamos a responderlas con lo mejor que se pueda, y mientras tanto voy a comentar un poquito de algunas cosas que están pasando ahí en la cataverna eh, hasta que haya preguntas ah, quedaron unas preguntas ahora, ahora un ratito las las la vamos a responder son las preguntas que quedaron sin responder del stream donde el gato moló el cable internet <ríe> yo estaba reñocado yo, yo estaba reñocado bueno eh, Aria tiene una pregunta mando pregunta y en esa pregunta hay una... Ah, ¿Quién ganó y ganó la avalancha? Eh, para quien no sepa, estamos jugando como un, una aventura en el pasado de, de nuestra aventura principal Chris se fue a Uruguay a visitar a su familia Y aprovechamos y jugamos en el mundo donde estamos jugando Pero en el pasado Y para conocer un poco de... De los NPCs y qué sé yo, y están jugando una aventura en, en los enanos y qué sé yo. Y apareció aparecido que es un NPC importante para el grupo. Eh, todavía no sé, queda una sesión, van a ser dos sesiones nomás. Porque ya para la próxima crisis está de vuelta y vamos a seguir con Anuren. Eh, vamos a ver qué tal. Eh, otra pregunta de Bach eh, ¿Va a haber más precuelas de Anuren? ¿Tendremos del jardín expedición? De Anuren... Puedo, eh, creo que es la única que puedo responder Y sospecho que sí Si se vuelve a dar esta oportunidad De que mmm, alguien no puede jugar Podríamos jugar eh, eh, Escenas del pasado Del mundo Que... Mmm, que están buenas, son divertidas Me sacan un poco de, de la línea principal de historia De, de, de tener que estar súper preocupado De... Ir enganchando todas las, las cosas de la historia De... Mmm, de los NPCs y recordar todos los poderes que tienen Porque Suelen ser personajes Ahí está uno de los Suelen ser personajes más chiquitos más, Y historias mucho más eh, Más reducidas en magnitud Y etc A ver qué dice la producción Nada ah. Eh de jardín y de expedición no tengo ni idea, la verdad. Como que. Tal vez, no lo sé. Ahí ya cada me va a tener que responder al respecto. ¿Quién ganó en el arpón, Juan o José? No, tengo, no, no me acuerdo ni a palo. Es también una pregunta de jardín. Eh, no, de expedición. Eh, bueno, si tienen más preguntas, tírenlas por ahí. Vamos a ver qué se puede hacer. Mientras, eh, voy a ver las, las preguntas que quedaron de hace dos meses. Si las personas están acá, uf, gracias por esperar, gracias por la paciencia. Eh, Romers vs The World preguntó, jugué un par de veces rol, soy nuevo en esto y me gustaría aprender. Por eso eh, Charmy me recomendó el canal. ¿Cuál sería lo más fácil para empezar en esto del rol? Lo más fácil para empezar con esto del rol... Creo que lo más importante es elegir un juego. Hay muchos que están, entre comillas, recomendados, como juegos eh, iniciales o como más sencillos, por una cuestión de que son eh, mecánicamente más accesibles. Y otros mucho más complejos. Que sí, ya, esos. No recomiendo empezar por ahí, por, por ejemplo, Burning Wales. Eh, o, o, o los. O los que nacen de Barney Wales, tipo Barney Empires, etc. Eh, porque lo mejor que puede pasar cuando recién empiezan a jugar rol es que se sienten a jugar Es una actividad que hay un montón de gente dando consejos, no incluimos en esto Hay un montón, pero un montón de, eh, de información ahí Pero lo cierto es que eh, el mejor acercamiento a esto es simplemente sentarse e intentar contar una historia lo mejor que se pueda Entonces hay que elegir un juego, buscar alguno de los, de los más, más fáciles entre comillas Day quinta Quinta edición es una buena opción, empezar nivel 1, sobre todo porque hay, hay muchas misiones de ya construidas que son de kit iniciales o, o, de, o de las cajas, esas que viene todo para empezar a jugar eh, incluso ahora está la de Spelljammer Academy por si quieren jugar a Spelljammer eh, y si no, otros juegos. Otros juegos también dentro de todos. Simples fiascos. Un, un sistema raro, pero una buena acercación. la acercación. Un buen acercamiento a, a lo que es el juego. Y a las dos actividades que tiene dentro de dirigir y jugar. Eh, y así hay, hay una variedad más. San Ignatus. ¿Cómo funcionan las cárceles en Waterdeep? ¿Tienen juicios y cómo puedo sacarlos de la cárcel? ¿Puedo dar más contexto si hace falta? Bueno. Eh, esta es una pregunta muy difícil porque depende, imagino, mucho del contexto. Eh, no estoy seguro si hay un suplemento de cárceles o de algún lugar eh, que haga referencia a la parte legal. Pero esta es una de esas charlas que hay que hablar con el DM. Eh, Sacarlo de la cárcel, como bien comenta acá el chat, de Lordi, eh, hacer un escape de la prisión, un prison break, siempre es divertido, hacer planes, acá se puede jugar con la mecánica de flashbacks eh, para ayudar al, al desarrollo de la historia, que siempre es divertido, eh, hacer tipo un asalto o un heist. Eh, pero siempre ahí depende de, del contexto. En cuanto a cómo funciona la cárcel. Es una pregunta muy específica. Eh, porque tal vez el DM entiende. De otra de una manera muy especial. cómo se. Eh, cómo se regula la cárcel. cómo es el día a día de las cárceles. Eh, hay que ver ahí. Bueno, y vaquero, en aquel momento preguntó. El otro día, en un TikTok, un chico da una idea. De una aventura donde al inicio del final se viese un personaje relatándole los hechos a un niño Que fuese creciendo durante las sesiones ¿Has visto o hecho algo parecido? ¿Y qué opinas de esa idea? ¿Crees que sería divertida o sería aburrida por ocurrir en otro tiempo? ¿Inicio y final de las sesiones? Claro, por las dudas Está buena esta idea eh, la, eh, Lo que hace es como... Bueno, hay un, una película basada en un libro Que se llama eh, The Princess Bride No estoy seguro cómo es en español eh, La princesa prometida, me parece que es Que es una, un peliculón Es una aventura excelente Y empieza con un abuelo leyendo la historia al libro eh, Para mí me parece un recurso muy tierno Y muy, muy explotable Porque... Eh, podés ponerle Muchas cosas A la parte del narrador Y la persona que escucha Siento que, que si Bien hecho es divertido bien, bien ejecutada Puede ser sumamente genial Y le va a dar a los personajes Algo más Porque tal vez es un NPC que ellos conocieron en el pasado O que van a conocer antes O que conocen eh, Y les da un... Un vínculo más con ese NPC. Y eso puede ser algo bueno o malo, porque además, conforme vos vas desarrollando la narración que le está haciendo a esta persona y a este niño, podrías, podrías, digamos, elegir en dónde le das énfasis en la historia y tal vez cuenta al lado como que los personajes son los buenos o no, o como que los personajes son lo peor. Y mmm, ahí vas jugando con, con un tipo de corazón de los jugadores a ver qué es lo que va a decir esta persona. Creo que es una gran idea. Eh, no es algo que haría siempre Lo recomiendo hacer Súper, súper recomendable Pero hay que ir jugando con eso Acá está, Psycho Killer ¿Ha pensado hacer un video explicando la clase de Gunslinger? ¿Sabes que No eh, No porque eh, Siempre fue medio, medio molesto el tema de las armas de fuego En D&D Y lo cierto es que me olvidé del Gunslinger Absolutamente me olvidé eh, Recién ahora me acordé cuando Estamos jugando en Escuadrón Avalancha Uno de. Agustín me dijo, che quiero jugar un pistolero Y yo dije, ah de una, dale Y ahora dije, ey Está interesante la clase eh, Dispara bastante, <risa> bastante fuerte eh, Tiene una, una mecánica interesante ¡Wow! Casi se me cae la luz la atrapamos Tiene una mecánica interesante con esto de... ¿Cómo se llama? En español lo tradujimos como coraje o agallas En inglés es grit eh, De eso que tienen los pistoleros Pero lo que me gusta es que puede hacer tipo el tiro del águila el de y, y yo imagino cuando haces ese tiro Atrás se pone un una águila brillante al estilo Brave Star Tipo fuerza de oso eh, Pero no, ojo de águila Uy uh, ojo de halcón y tenés un par de truquitos así con disparos eh, Lo que me gustó fueron las mecánicas de, de cómo se recargan las pistolas y eso Así que tal vez, tal vez puede ser Johnny, ¿Quién gana mano a mano? ¿Un ghoul o un sangre débil? Mirá eh, Estoy seguro digamos que depende Mucho el ghoul de quién está tomando La sangrita, pero que La vemos a destrucción generando problemas Por otro lado de la misma manera que un ghoul puede ser muy poderoso Los sangre débil también Y los sangre débil Digan lo que quieran Son más vampiros que los ghouls eh, Así que mi dinero está en el sangre débil Pero nunca se sabe eh, Siempre depende de, de muchos más factores Sobre todo los dados Usarda Duda curiosa. ¿Algún juego de rol que te encanta la habitación, pero odies su mecánica? Postdata, está bien, señor León, lo noto resfriado. <risa> Gracias. El tema del resfrío con nosotros es el humo. Es un desastre el humo, después vamos a charlar un poco más de esto. Eh, Algún juego de rol que me encante la ambientación, pero eh, odies la mecánica. Yo creo que la respuesta más fácil de esto es La Llamada de Tulu, pero hay otros, digamos. La Llamada de Tulu es un juego al cual yo le tengo muchísimo cariño. Eh, me, ha, me ha dado horas de diversión, pero horas, eh, millones de horas de diversión, millones, no sé cuánto. Un montón de horas de diversión, pero las mecánicas son muy molestas. Eh, si jugás con gente que ya conoce el juego, es, es deslizarse. Anda todo bien... Saben todo el mundo que está pasando en todo momento... Ahora... Cuando jugás con gente que recién arranca... Es muy difícil... Entrar en ese ritmo... En el que todos saben que va a pasar cuándo... Y... Eh, las mecánicas no interrumpen el rol... Tipo... Che, bueno, hay que hacer esto, esto y esto... Bueno... hace esta tirada... Tiro... Salió... 43... ¿Cómo leo el resultado? Generalmente la pregunta es esa... ¿Cómo se lee el resultado? Porque tenés tres formas... Tenés que decir... Bueno... Y la llamada de Tulu tiene eso para mí. Eh, la hoja de personaje tiene un montonazo de números. Pero un montonazo de números. Hay, hay dos tablas. Hay una que va, creo, del 1 al 100 y otra del 1 al 50. Eh, y otro que me pasa es... Eh, al filo del imperio de Star Wars. Que es el manual nuevo que usa dados raros. Que son dados raros. Son dados con... Con símbolos específicos. Y las tiradas son con símbolos. Mi problema es que, primero, todavía no leí el libro. Y segundo, me molesta un poco que requiera un set de dados muy específico para jugar. Tal vez, eh, al jugarlo, como que con esos dados es simplemente mejor el juego. Realmente añaden diversión. Pero si solo, digamos, limita el acercamiento del juego, me parece medio molesto. Probablemente sea como Mutant Year, que Mutant Year Zero... Eh, usa dados con símbolos, pero te dice, bueno, si no tenés estos dados, podés usar el dado de 6 Estos, así los podés leer Probablemente tenga eso, pero eh, todavía no leí bien el manual eh, Así que voy a decir esos dos eh, Porque, sabes que Últimamente esto, con esto de leer los manuales Estoy encontrando muchos manuales de juegos que eh, los sistemas son bien simples O están basados en otros eh, Y eh, se comparten muchas cosas y es fácil de entender eh, creo que lo que anda medio ahí en el medio flotando Para mí, en mi caso, es eh, Lo que es Power by the Apocalypse O PBTA Porque todavía no tuve una Una cantidad intensa de juego Con ese, como para realmente Leer bien las situaciones donde se aplican Las tiradas y donde no eh, Pero, fuera de eso La llamada de Tulu y El Filo del Imperio La llamada de Tulu de 100 ¿Qué fue eso? Destrucción, salí de acá. Pero. Destrucción. Eh... Eli, Eli. Para Lion y quien guste. ¿Cuál creen que es el aspecto de más tirar una sesión de ruido más difícil? No vale decir organizar los horarios que la más fácil. Sí, bueno, vamos a sacar a organizar los horarios. Yo creo que a la hora de sentarse a jugar, en mi caso, me cuesta mucho empezar la sesión. De serio. Darle play a la, a la cosa es lo que más me cuesta. Por eso, generalmente, empezamos con las escenas del capítulo anterior, que es el momento donde yo entro en el, en el juego, en el mundo. Tipo, el, ahí León está cargando. Ahí te, arriba de mi cabeza está el símbolo. Eh, y por eso se encargan los jugadores de esa parte también. Eh, pero, volviendo a... A la pregunta Iniciar es la parte más difícil Para mí Pero en, en lo que es masteriar en general Yo creo que es Encontrar El El El, um, el modo En el que vos vas Tranquilo eh, La ansiedad La responsabilidad El miedo Todas esas cosas que conllevan Exponerse frente a un grupo Van a estar presentes Y espere Si ustedes lo pueden resolver mejor Pero siendo mi caso y mucho de lo que conozco Es, es difícil mantenerlo Pero llega un punto con, el, con un grupo Con el que venís jugando ya hace tiempo Que le, le encontrás el ritmo Vos sabés dónde está el punto clave Y bueno, a veces A veces llegar a ese, a, ese, a ese lugar Es difícil A veces incluso conociendo el ritmo te cuesta por el día Porque es un mal día eh, o a veces te pasaste el ritmo y vos estás re arriba Y los jugadores están esperando lo, algo más, más cotidiano o, o algo que se esperaba eh, eh, Yo creo que esa es Encontrar el, el ritmo en el que tu discurso de M Y el discurso de los jugadores entran en contacto Y anda todo bien eh, Medio raro decirlo así pero eh, creo que es la... el momento más lindo. Digamos. Cuando eso pasa, cuando se conecta digamos, tu forma de dirigir y, y la forma de juego del, del grupo, eh, sale todo andando. Porque las reglas son parte de la narración, la narración está constante, el off es inexistente. Y juegan una hora y hicieron de todo. En la historia avanzó muchísimo. Eh, yo creo que encontrar es Encontrar el El flujo Espero espero haber podido responder algo Entre todo eso que dije Bachi ¿Cuál de las últimas mecánicas raras que implementaste en Arun Te gustó más o repetirías? <risa> Usamos cosas raras Eh, eh Yo creo eh, bueno, la de los, los asaltos, los highs de, de flashback esas cosas, eh, siempre me gustan. Pero ya hicimos una, y de hecho Pueblo me recordó que fue hace un montón. Eh, la última que hicimos, creo que fue la última. Eh, no me acuerdo cuáles fueron algunas de las últimas que hice. Estoy medio perdido en esa parte. Eh... Pero esto de los flashbacks que estamos haciendo me está gustando para los flashbacks, de lo de las escenas eh, de, la vida, de la vida De los NPCs antes de, antes de la aventura eh, Me está gustando muchísimo, muchísimo eh, Creo que, que Voy a disfrutar todavía más Jugar a los NPCs que ustedes conocieron Por estas partes Porque van a tener mucha más información Que antes no tenían forma de dárselas Pero sus personajes no lo saben, ahí está la magia Ah, ahí está Lo de la pelea de la Tarna fue excelente Eso fue buenísimo eh, Y las tiradas del viaje psicodélico Me gustaron, pero eh, Siento, digamos, que es una escena eh, A mí me pareció una gran idea Y creo que la ejecución estuvo, estuvo correcta eh, o, o, o, digamos, yo la siento bien me, me, me quedé satisfecho con cómo se dio esa escena eh, Pero eh, La... La la pelea en la taberna en, en esa isla Siento que Recuerdo muchas más risas de todo el grupo En general, de todas las cosas que pasaban Y estar a los gritos, eso, eso creo que logramos digamos El, el disfrute del rolito En eh, conjunto máximo Sí, sí, eso estuvo genial tu, tu, tu, Seguimos Eli, ¿Cuál es el homebrew? Usado, más disfrutado dentro de las campañas de la taberna Bueno, el, las peleas de la taberna eh, fue un homebrew Fue un... no me acuerdo cómo se llama ahora, pero lo tenía eh, Era una persona que inventó inventado el sistema de peleas de taberna Que está bueno porque en lugar de usar la vida de los personajes Usás la estamina, Es eh, tipo el... cuánto se la aguanta Y eh, la idea no es nunca pelear a matar Es pelear hasta que dejar inconsciente, o cansado, o fuera de combate y um, Vos le podés agregar cosas en el medio Lo que, lo que yo hice fue eh, Además de ese sistema Vos, podías, vos podés ejecutar golpes Que eh, Usar tus golpes te cansan Y podés hacer golpes que cansan al otro O que le interrumpen su turno Pero además yo lo que hice fue que la taberna Funcione dentro de la pelea como una guarida Y tenga acciones Y esas acciones de la taberna Eh... Esas acciones de la taberna eran, tipo, bueno, gente llevando cerveza, alguien metiéndose en la pelea, botellas que volaban. Y eso le añadió ca más caos a los ya caóticos sistemas. Eh, no sé cuál es el más usado eh, o más disfrutado dentro de las campañas de taberna, porque además estamos... Eh, yo me voy a, Estoy casi seguro que en Vampiro... El tema de la llamada por teléfono, que se pueden comprar con puntos de canal, aporta muchísimo a la historia. De hecho, el otro día lo charlamos. Eh, y, y sí, está buenísimo. el... Por si no saben, digamos, en el jardín. Después de la pausa, durante el stream, se activa una recompensa que es que vos la compras y elegís un personaje. Y a ese personaje le suena al teléfono. Y tienen que rolear esa llamada porque Lordi les dice: Che. Te este, suena el teléfono a vos, y ¿quién es? El número desconocido Y justo generalmente suena el teléfono en el peor momento, de todos los peores momentos posibles Ahí suena, y es una persona que genera otro problema, no, rara vez es una solución Y eso fue buenísimo, yo creo que que le aporta una bocha a la historia, y sin, sin tanto... No hay nada mecánica ahí, solo rol, solo 100% rol, y es buenísimo en Expedición estuvimos usando las supervivencias que le salvaron las papas a los personajes. Uh, eso estuvo re bueno. Eh, porque además, el tema justo de las supervivencias en Expedición es que no es que superen la tirada. Los personajes tienen que narrar qué es lo que pasa. Y eso es buenísimo. Le, le cambia el control narrativo durante un instante y, y es, es muy divertido. Eh, Creo que es. Y seguramente uso muchas reglas homebrew, sobre todo para críticos y mecánicas que, que a mí me, me gusta ignorar o, o modificar. Eh, pero creería que son esas. A mí me gustó mucho la taberna y, bueno, esas dos en, en Vampiro y en Expedición. Bachi. ¿Cuál de las aventuras de Ryan City de él te gustó mucho? Eh, es el, Tómate, tomate, gracias por el rey Qué grandes. Eh, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Justo estamos charlando de Ryan Citadel. Todavía no leí todo Ryan Cital. Uh, uh, ahí hay un martillo. Uh, volvemos. Resulta que... A la camarita se le rompió el pie. Además de que me olvidé el micrófono. Eh, ¿Dónde está? Vamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo están? Ah, no terminé de leer, leer Citadel. Eh, pero hay muchas cosas muy lindas. El arte de Citadel me encantó. Eh, lo que sí leí de él es la aventura de Alastor. Que hicimos la entrevista justo con Tomate y con Puel. Eh, not, el equipo de Notis Dragones sería. Y mm, me encantó la aventura. y Pero además, fue buenísimo el... Escuchar a Alastor hablar sobre ella Digamos, qué es lo que eh, Qué es lo que lo inspiró o, o qué es lo que le gusta Y las razones por las cuales hizo lo que hizo eh, Uno de los monstruos que tiene ahí Es un, un ojalote gigante de fuego, creo Qué buenísimo Sí, dale, vamos con todos los, eh, Son animales hermosos, así que Y... Um, así que esa aventura de él tiene eso Re buena onda Y creo que hasta ahí Porque es lo que más leí Eh... Me salté de, lo voy a decir, lo voy a decir Todavía no lo terminé Ya lo voy a terminar Adria, ¿Qué mecánica rara de alguno de los sistemas que leíste más te gustó? Ehm... Hablando de Mutant Year Zero El sistema que tiene de construcción de base está muy divertido En ese juego están los videos ahí en, en nuestro canal Pero la idea es la siguiente vos Son un grupo de, de exploradores de una tierra destruida Y tienen que salir a encontrar cosas Medio tipo Fallout o algo por el estilo eh, Pero bueno, hay mutantes El tema es que también... Eh, grande, Javi eh, El tema es que también tenés una base Vos salís de tu base, vas a buscar cosas, volvés o vas a pelear y volvés Tu base es como tu... tu Centro de mando, y en la base vive gente Y la base la podés mejorar, le podés Incrementar las defensas o, o la producción de cosas O eh, Los recursos de ahí para Construir otras cosas Y ese eso está muy interesante Como para, digamos, irte de aventura Y seguir manteniendo eso Porque cuando vuelves se unen las dos Y los personajes de repente tienen un lugar mejor para dormir Enfermerías y cosas por el estilo Que ayudan mucho, digamos, a salir por la Western Y creo que es un sistema muy fácil De aplicar a cualquier lado Porque no te No te molesta en nada lo que estás haciendo Afuera, digamos, simplemente Agrega un pedazo de mecánica porque podés Incluir en cualquier otro juego La verdad, Mutant Year Zero Súper, súper recomendable Muy fácil de, de arrancar a jugar Y que salga todo mal eh, Y súper divertido, cuando... Yo creo que es uno de esos juegos que eh, la tentación de usar los poderes no es grande, pero en el momento que alguien los usa, lo usan todos y ahí se arma el despelote máximo, eh, porque sí. Grande, mandale, bueno, saludos a, a la hacedora de túnicas. Eh, chuchu chuchu. Bueno, hablando de Mutant Gear Zero, aprovechando que la zona es un lugar inespecífico. ¿Qué lugar del país te gustaría usar para esa zona? Eh, yo creo, y esto tal vez, digamos, estoy estoy digamos un poco moldeado por mi, por mi lugar de origen, pero la Patagonia sería un lugar genial. Eh, un ambiente árido. Eh, con... Grandes extensiones de tierra Podés elegir tanto eh, Montaña, planicie, desierto Hay ríos Pero yo creo que me iría más cerca de las montañas No sé si Neuquén Un poco más abajo Para que se destruya todo, todo. Eh, sí, sí, sí, sí, esa zona eh, Lo que vendría a ser San Martín de los Andes Por ahí Neuquén, sí, sí, sí que es un lugar hermoso eh, hay hay tipo montañas, cerros riscos eh, colinas, bosques un, hay un lago gigante que debe estar lleno de... si es una zona tipo mutant year zero super despelote digamos, super despelote eh, y mmm, sí esa zona porque además eh, suena un lugar, si no es mutant year zero, es un lugar hermoso así que sí Calamarino elegante ¿En alguna campaña usaste gigantes en su hábitat? ¿Algún consejo para rolear criaturas de tamaño gigante? Eh, sí, en varias aventuras usé eh, gigantes en su hábitat eh, Por las dudas, digamos Dentro de lo que es el lore oficial de D&D Cada gigante tiene eh, en el nombre un, un lugar Por ejemplo, el gigante de las colinas El gigante de, de, de las montañas El gigante de las nubes si no tenemos algo un poco más complicado como el gigante de fuego eh, Que son gigantes que generalmente viven en algunos de esos lugares eh, Si querés mucha más información sobre gigantes te recomiendo el, el retumbar del rey de la tormenta Este es un libro armadísimo para jugar gigantes con el lore oficial eh, Pero eh, en cuanto al roleo de, de estas criaturas Hay... Tenés que elegir bien, digamos, qué es lo que, lo que para ellos representa el tamaño eh, Digamos, si solo por ser más grandes y más fuertes son superiores a todos los demás Es posible que sean un poco pedantes o, o, o ignoren las opiniones de las criaturas más chiquititas Si no es el caso, si son un poco más inteligentes y estén atentos, qué sé yo eh, Seguramente consideren los riesgos que tiene. Eh, lidiar con eh, criaturas más chiquitas Por ejemplo, los gigantes de las tormentas O de las... O de hielo... Hay uno de los gigantes eh, en, en el retomar del rey de la tormenta está la jerarquía de los gigantes <risa> Que no es muy difícil Va de más chiquito, más grande <risa> eh, el Gigante de las colinas, el más chiquito, el más tonto Y el de las nubes es el que más arriba está pero el que más no se mete en los problemas Y creo que el, el gigante de las tormentas No me acuerdo, uno de estos gigantes grandotes eh, es, Son de los gigantes inteligentes eh, Lo más importante para mí Cuando vas a jugar una raza de este estilo Cualquiera que sea, eh, no, no hace falta que sean gigantes Es que tengan su, una cultura desarrollada eh, No hace falta... Que, que solo estén ahí Sino que, que, que estén ahí y hagan algo Por ejemplo Es muy común que eh, En la cultura de, de, de las criaturas pequeñas Humano, mediano, bla, bla, bla eh, Haya una taberna Y en la taberna hay música Y en la taberna además de música Bueno, está la comida y la bebida Hay un montón de culturas llevándose ahí eh, Se sabe que en la taberna hay charlas Se intercambian secretos Y qué sé yo eh, o, digamos, si vas a un templo, digamos, se pueden esperar eh, gente rezando, haciendo algún tipo de rito O describiendo algo relacionado con los dioses Pero, eh, eh, si vas a ser los gigantes y que, la, que los personajes vayan a conocerlos, tiene que haber algún tipo de cultura de ellos Tal vez algo más extraño, no tiene que ser exactamente lo que lo que uno esperaría o algo fácil de entender algo raro eh, que eh, para ellos represente mucho y lo respeten Santuli, sigamos, espero haber respondido algo, es un poco difícil el tema de la, de, de la cultura, ahí veo que Fe tiró un, un consejo copado ojo eh, pero para mí es esa parte importante y... Eh, Identificar cómo, cómo perciben el tamaño Los gigantes Digamos, Esto de Soy más grande que vos, soy mejor que vos A eh, Un poco, a algo mucho más desarrollado Como es tener algún tipo de, de Organización social Etcétera Chuchuchu, Santoli ¿Qué poderes tiene Venga ¿Y en qué contexto podría darse un encuentro? Un jugador de mesa tiene como objetivo destruir a Vecna. Bueno. Es un objetivo... Eh, alcanzable, dirían algunos. Ahora, en D&D está, eh, debe estar el PDF por ahí. Lo que se llama el dossier de Vecna. Que es todo lo que tiene Vegna en quinta edición. Eh, ahí va a estar toda la información que necesitas para rolear a Vegna. Usar los poderes de Vegna, usar los objetos de Vegna y destruir a quien quiera que eh, se le acerque. Eh, ahora, eh, es súper peligroso. Es re difícil. Es algo que... <ríe> Perdón. Pero salir de acá. Vamos. Deja de destruir todo. Eh, ahí está eh, El dossier de Begna Se llama Creo que es así Dossier de Begna Búscalo así Debería aparecer Está en Dian Debería ser gratis también eh, Está todo ahí En cuanto a um, Querer destruirlo eh, Ah, y en todos los canales de, que vas a encontrar de rol, sobre todo los, los que estuvieron digamos, en el. vivos en la, o, o más o menos actualizados en la, en la última temporada de Stranger Things, hay información de Venna. Nosotros tenemos el, un par de videos, el Tomate hizo el suyo. Eh, y seguro hay, hay más en todos lados. Todos salimos a decir, yo sé quién es Vegna. Y, y miren lo que hacemos. Lo que tiene interesante también el dossier es que está el dibujo Me re gusta el dibujo de Vegna, Es muy copado eh, Como objetivo de campaña Es buenísimo el de eliminar a Vegna, Porque es una persona súper astuta Es un villano realmente interesante de tener presente Probablemente eh, Digamos Parte de querer destruir a Vegna es yo, yo trataría de hacerle entender esto Al personaje Bueno, vos querés destruir a Vegna. Ok. Que el personaje se dé cuenta que Vegna es muy poderoso como para ya matarlo ahora. Entonces que se dé cuenta que tiene que crecer en poder. Empoderarse mucho hasta poder enfrentarse a Vegna. Entonces tiene una razón para salir de aventura Algo tipo, Goku. voy a pelear a ser más fuerte para ganarle el que sigue. Algo así. Santul, y viendo que viene bien con el ritmo de las preguntas, va de nuevo la pregunta pendiente que me debe León: ¿Qué pregunta que nunca te hicieron te gustaría responder? Oh, ahora hay que pensar. Interesante. Eh, estoy seguro que va a ir cambiando esta respuesta. Eh, ¿Qué pregunta no me hicieron y me gustaría responder? Así es, ¿no? Creo que la pregunta es ¿Qué es lo que menos me gusta de la taberna? Eh, hoy Hoy es esa pregunta ¿Qué es lo que menos me gusta de del canal? O de todo lo que conlleva eh, la taberna de red. Si bien, digamos Es un proyecto hermoso que no puedo dejar no, no deja de sorprenderme para nada y nos trae cosas maravillosas todo el tiempo es realmente exigente es, es un proyecto que eh, nos, eh, nos nos nos demanda un montón eh, que nos demanda un montón a todas las personas a todas las personas se suman al canal eh, ya hay trabajo para hacer Y hay cosas para armar Y cosas para desarrollar eh, Y digamos eh, Bachi, Luciana y yo Que estamos desde el principio eh, Tenemos digamos eh, Un poco más de entrenamiento en esto Pero no deja de ser difícil eh, Siempre nos gustaría digamos eh, que, que nos sea Más fácil Tener menos tarea, etcétera y, pero por otro lado, también, digamos, tenemos una visión muy marcada sobre lo que queremos. Entonces, la exigencia que, te, que tiene el canal en nosotros, nosotros también la tenemos con el canal. Y es, es una pelea muy eh, muy fuerte. Nos cuesta. Eh, y a veces nos quejamos. Tú hay que hacer esto! Eh. Eh, Bachi siempre nos mantiene ahí en línea y también se queja y también. Eh, eh, es algo que, que nos sale Amamos este proyecto Pero es re difícil llevar a cabo Y eh, Cuando vemos eh, Cuando vemos que A la gente El, el recibimiento que tenemos eh, Cuando vemos los comentarios En los videos Los chats ahora mismo La interacción que generamos en Instagram Eh ...de un proyecto digamos que está llevado a pulmón extremo... ...nos, eh, nos es realmente gratificante. Es muy lindo ver eso. Eh. Se siente muy bien encontrarte con gente que dice... ...che, empecé a jugar por la taberna de ustedes. Me reencontré con mi grupo de reglas hace mucho tiempo. Eso, eso siempre nos alegra. Y es algo que siempre, siempre comentamos. Eh, ¡Ey, nos escribió tal! Eh, diciendo que pasó esto Ah, tengo, de hecho tengo una anécdota yo, Hace poco nos escribió el canal Mi primer DM mi, mi primer DM De cuando yo tenía 11 años Esto es hace casi 23, 24 años La última vez que hablé con él fue la última vez que jugamos rol Y nunca más hablé con él Y fue un reencuentro re lindo Él <ríe> encontró la taberna él volvió a mi pueblo original, a Madrid y se armó un grupo de rol, y el grupo de rol encontró la taberna de rol porque estaban buscando material, me encontró a mí, nos escribió diciendo, che, ¿el León es este, porque yo jugaba con él, y, y tú, un, como unos flashbacks así para atrás, yo lo recuerdo como un gran DM sin miedo, sin vergüenza a, a, a gritar o a, o a rolear personajes. Eh, de mentes. A él le gusta mucho la llamada Tulu. Yo creo que una de las razones por la cual la llamada Tulu para mí es tan importante es por, por él. Digamos, porque... Eh, fue muchas de las cosas que, que jugué, salieron de ahí. Él me regaló mi primer manual. Fue un, un momento espectacular. Y le debo un montón. De hecho, le agradecí por, porque dije... Mirá, gracias por invitarme a esa mesa. El rol es una gran parte de mi vida y ahora me dedico a compartirlo. Sí que sí. Creo que esa es la pregunta. Es... Es tan exigente el proyecto, que a veces cuesta muchísimo llevarlo a cabo, pero es muy gratificante. Y, y les agradecemos a todas las personas que se suman acá al chat para tirarnos preguntas, para interactuar con nosotros, para, para todo. Eh. El, el cumpleaños fue una locura, el, todos los eventos donde fuimos siempre nos recibieron bien, y es un placer eh, poder compartir esto con ustedes, porque... Eh, no tendríamos... No, no, nuestra vida sería completamente di diferente sin esto eh, Es algo también que charlamos en la, ta en la taberna Cuando nos juntamos a jugar vampiros Porque otra cosa que tal vez no se conoce Es cómo es la taberna en persona Porque las veces las personas nos vienen a saludar Nos saludan, eh, charlan todo con nosotros y se van Pero cuando estamos en persona Es un grupo re contra cariñoso Es re lindo jugar eh, sobre todo cuando jugamos vampiros eh, Que es cuando más nos juntamos ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué lleva? Siempre buena onda eh, Cuando vienen los chicos de Buenos Aires a Adria, Puel y todo eso pff, Un despliegue de cariño Que no se puede creer Siempre con buena onda, siempre con la mejor eh, Y si no, bueno, cuando nos juntamos a grabar La parte de grabar A veces grabamos Luciana y yo Y son los videos más aburridos porque Solo somos dos eh, pero cuando viene el Bachi, por ejemplo Ahí salen un montón de blooper Ahí sale de todo Un montón de estupidez Pero bueno son, Esa es la Espero poder haber respondido esa pregunta Tal vez en el futuro Cambie la respuesta A ver y gracias por todo el, cari el cariño del chat eh, Toma 30 Hey, Fede ¿Cuál fue el gigante más copado Que roleaste o viste rolear? Eh... Ahora mismo los únicos gigantes que tengo presentes son los de Anuren, que son absurdos. Eh... Ay, cuando viene Chris también, perdón, me olvidé de mencionarlo, porque ahora está en Buenos Aires. Eh, Puel, Adria, eh, Chris, eh, están allá en Buenos Aires. pero no olvidarme a nadie. Perdón si me olvido a alguien. Eh, bueno. Como decía, los gigantes que tengo presente ahora son los de Anurem, que son gigantes que viven en el mar. Y son enormes, ¿no? No, no hay una jerarquía de gigantes para nada. No. Creo que son los únicos gigantes que conocieron hasta ahora. Y vi, tienen vida súper extraña, pelean con monstruos ahí de, de, de cosas. Y la aventura, una de las aventuras que tuvimos fue que había uno, un gigante que estaba teniendo un problema re grande. Y ellos tuvieron que meterse adentro de la boca del gigante y pelear con unos bichos que tenían adentro del cuerpo. Eh, para, para curarlo y pelearon contra microbios que estaban afectando el cuerpo del gigante, del gigante inmenso de su tamaño o sea era lo peor y eh, estuvo re divertido eso después gigantes gigantes ay no me acuerdo ninguno eh, qué más a ver ah una vez en una aventura pasada tuvieron un ogro bueno un ogro uno más, bueno, un, era un bicho grandote eh, Que se lo encontraron en el camino Ellos tenían una caravana y uno de los obstáculos era que estaba el ogro ahí y el ogro no estaba peleando, estaba sentado, pero ocupaba todo el espacio Cuestión que eh, el ogro quería, lo que único que quería era que le cuenten historias Y al único que mandaron a contar historias fue el paladín Entonces le empezó a contar eh, eh, las historias del templo Y era un paladín de Heimdall, así que contó historias de Odín y de los dioses nórdicos eh, eh. <risa> Ahí está, Tox se llama Y quedado, quedó maravillado Él no había escuchado nada Y él tenía un espadón grande Entonces, eh, después de un rato largo de charla El ogro eh, salió convencido de que quería ser un paladín Y se unió al pueblo Él quería ser un paladín eh, Como el paladín de Heimdall O del otro, no me acuerdo eh, Y se volvió un personaje re importante Para la historia es uno de esos NPCs queribles que, que todos recordamos con cariño, de hecho En un momento de la aventura hacemos un salto al futuro muy grande porque, Por algo de la historia y ellos no estaban Y cuando llegan al pueblo lo primero que ven en la, en la puerta es una estatua de Y eh, Que decía algo, murió eh, En batalla el paladín de Odín, eh, Tok, no me acuerdo qué Y fue un momento re duro para todos eh, pero Toque estuvo, estaba en todos lados, ¿eh? había que poner la cara y ponía, había que ayudar y ayudaba eh, Además siempre quería conocer, era muy curioso y quería, preguntaba y preguntaba y preguntaba En un momento era insoportable digamos. Pero bueno, súper divertido, era, era, muy, era muy fácil de usar Y siempre aportaba algo Y tenía una historia súper oscura además eh, Que ellos pues habían encontrado y habían hecho algo al respecto, no me acuerdo Bachi, se viene la campaña de Avatar en la taberna. ¿Qué podés adelantarnos como ¿Cómo exclusivo para el stream? Y de paso, ¿cuál fue tu época favorita de la serie? Bueno, vamos de a poco. ¿Qué se puede adelantar? Bien, lo que se puede adelantar es que eh, va a ser durante eh, la época de Ang. Esto sería cuando la nación del fuego Fugataco. Eh, todavía no me he decidido si es... Antes o después de que Ang se despierte, eso todavía no lo sé Ya lo vamos a decidir Pero va a ser ahí ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para mí explicar esa época Porque está el dibujito Están los cómics y los leí Pero creo que para todos en general es más fácil entrar por Ang. Después vemos, después vemos para dónde va Porque yo estoy seguro que me va a gustar mucho esto Así que seguramente voy a seguir dirigiéndolo o jugarlo en lo posible Eh... Así que sí, va a ser Durante esa, alguna, esa época Que es la guerra de los 100 años Antes o después de An Despertándose Y eh, va a haber bueno Tres personas jugando eh, Como en los streams de la taberna El 13 es el número de la suerte en jugadores Parece que sí eh, tu, tu, tu, tu. ¿Cuál fue mi época favorita de la serie? Lo cierto es que Yo soy fanático de las dos partes de que sabemos que más públicas de Avatar en los cómics hay otros desarrollos a cualquier persona interesada les super recomiendo leer los cómics porque son lo mejor que hay eh, y son re se leen re rápido los cómics, eh, porque hay tan poco texto eh, que ya fue pero lo que tiene es que son también en momentos diferentes Avatar es como más eh, eh, es mucho más alineado, es más eh, al ser el protagonista, un, un niño y todo su grupito son eh, de niños eh, Las decisiones son mucho más, entre comillas, fáciles de hacer Ellos saben quién es el malo, puede ser el señor del fuego, que claramente es claramente malo eh, Y ellos son los buenos, porque no son el señor del fuego y están en contra de lo que quiere ese tipo Entonces, el desarrollo de los personajes pasa por otro lado, es mucho más emocional eh, en cambio, Corra, que es una persona mucho más adulta, los villanos que se enfrenta a Corra son moralmente complejos. El primero dice: Hey, los venders se creen lo mejor del mundo. Seamos todos no venders. Y que sea igual para todos. La otra, eh, a los espíritus hay que usarlo como una máquina. Porque usamos todo el resto como máquina. ¿Por qué no vamos a usar los espíritus? Bueno, y así hay un par más. Eh, en ese sentido, Corra es un viaje un poco más oscuro. Pero mucho más adulto Y también me encanta eso eh, Lo que hace eh, Es más fácil Sobre todo para mí Es más fácil decir No, que es lo mejor que hay Porque yo era un niño Cuando pasaba la serie Entonces lo veía a Ang Y decía Ah, yo, yo, yo tengo su edad Yo quiero tirar aire por las manos eh, Pero Corra me parece brillante también Por donde no se lo mire eh, hermoso Y además Lo que tiene Corra Es que te muestra El desarrollo del mundo de una manera impresionante Así que No tengo Simplemente Me gusta Avatar Todo Avatar Anda bien para mí Tal vez ese sea un problema ¿eh? pues seguramente Tiene un, unos huecos por ahí eh, Pero eh, Vamos a arrancar por Ang, Que es más fácil Y después vemos Por las dudas Para quien no sepa El juego plantea Que se puede jugar En cinco épocas Que es eh, eh, Kiyoshi Roku La guerra de los 100 años Ang y corra. que eso está buenísimo. Porque está toda la información de todos los lugares. Eso es genial. Bien, Joker In The House. Hay algunos proyectos a futuro en términos de stream por diferentes sistemas manuales. Por ejemplo, Hombre Lobo, Tulu, La Leyenda de 5 Anillos o oh, Warhammer, etc. Eh, bueno, está Avatar. Que es el, el más próximo. Y es un sistema diferente. Es un Power by the Apocalypse. Me gustaría. Eh, para los otros juegos. Una de las cosas que nos pasa es, eh, yo a veces a veces tío esta de que eh, es de conocer al DM del juego, por ejemplo, yo sé que Lordi es el DM de vampiro, es una persona que le encanta el juego vampiro, está muy dedicado, muy atento, y eh, cuando vos jugás con él, vampiro, vos ves que disfruta dirigirlo, o disfruta jugarlo muchísimo. Y me ha pasado durante mi vida encontrarme con otros DMs de juegos. Por ejemplo, el DMs de Hombre Lobo. DMs, personas que eh, le, le fascina a Hombre Lobo, se, se dedican a Hombre Lobo. Y te cuento una historia de Hombre Lobo maravillosa. Que vos decís, ¡fah! Loco, ser hombre lobo es lo mejor que hay y lo peor que hay. Eh, no solo es tipo ir a pelearse contra máquinas en otra dimensión. No, es como. duro, difícil, complicado, violento. Eh, y eh, me ha pasado con varios juegos que encontré juegos y encontré gente, eh, como es, interesada o eh, dada a dirigirlos, pero no encontré por ejemplo Changeling, no encontré una ningún no me, no me encontré yo con ninguna persona eh, con ese nivel de fanatismo a Changeling como en otros juegos. Eh, que, que los hay, los hay, ¿eh? yo simplemente no los conocí, nada más. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lleva esto a la pregunta? Me encantaría que haya más streams de, de otros juegos en la taberna. Eh, sí, sería sería re lindo que el canal esté prendido toda la semana con diferentes cosas de rol. Y la gente, qué sé yo, que quiere ver 5 anillos, se conecte los sábados y vea una partida de 5 anillos. Sería buenísimo. Eh, ¿Qué está pasando acá? Ah, nada. Pero, eh, por ahora solo vamos a jugar Avatar el próximo... Y algo que decimos siempre, a nosotros armar un stream nos tarda, nos toma mucho, mucho, digamos. Eh, no es fácil para nosotros arrancar un stream, eh, así nomás. No es armar el overlay listo, hay que tener el grupo, hay que ser sesión cero, hay que organizar la aventura, la persona que va a dirigir tiene que tener preparado material, eh, porque en el fondo eh, si bien queremos compartir nuestras mesas de rol, también digamos queremos entretener y no es menor ese objetivo cuando dirigimos en la taberna, es también para el público para que digan, no, ¿qué hizo eso? ¿qué hizo esa persona? entonces, eh, nos gusta que haya una dedicación eh, así que... y... no mucha gente, de, de, cuando digo no mucha gente, digo dos personas se nos acercaron a querer armar un stream Adria y Lordi eh, Así que sí, nos encantaría que haya más Pero siempre es más difícil conseguir DMs de juegos Una vez que tenemos los DMs también es difícil conseguir gente que quiera jugar en stream O que tenga, digamos, principalmente los horarios disponibles eh, Así que el proyecto futuro ahora es Avatar de, Que es un sistema basado en Power by the Apocalypse eh, Y tengo que admitir que Tulu siempre está ahí Buzzarda. ¿Cuál es la mejor raza de D&D y por qué es el plasmoide? El racismo contra los elfos está justificado. Eh, y... eh, vamos a empezar por la segunda parte. El, el tema del racismo contra cualquier raza es que hay como mucha fantasía ya escrita que se dedicó a plantar ese racismo y hoy estamos cosechando esas, esas semillas. Eh, volviendo a la raza de ID, es el plasmoide porque el plasmoide es lo mejor que hay no, no, Yo no, no, no puedo explicarle nada más a nadie cuando me dicen Ah, yo quiero jugar cualquier cosa que sea un plasmoide Yo me sorprendo Por otro lado Entiendo Yo tengo este fanatismo por los Plasmoides Y entiendo a la gente que tiene fanatismo por otras razas eh, Y nunca les diría nada porque no quieren jugar el plasmoide Yo lo veo al plasmoide y, y, y sé que me gusta porque es muy estúpida la raza eh, a diferencia de todas las otras razas eh, como que me cuesta eh, mucho verlo al plasmoide digamos como algo no gracioso pero también digamos cuántos personajes en chiste terminaron siendo los más serios al final de la aventura eh, son lo mejor sí son Seguramente lo más divertido Que hay para jugar siendo una meba eh, Pero Los GIF los, los hipopótamos Son impresionantes también Además tiene eh, Jugar con un hipopótamo así súper imponente Gigante Tiene su lado lindo por parte del rol Yo siento que el plasmoide va más Por el lado del chiste Que lo vas a tener eh. Va a haber un montón de, de momentos graciosos Que vas a poder tipo, hacer mocos y, y cosas de moco. Pero va a haber otros momentos donde, qué sé yo, el el Goliath o el Warforge tengan sus momentos de brillar también. Y, o incluso de hacer chistes. Así que sí. Para mí es el Plasmoide y estoy seguro que es el Plasmoide. Pero entiendo el cariño hacia las otras. Yo sé que Chris, por ejemplo, le tiene mucho cariño a los enanos. Eh, son una raza generalmente eh, presentada por su hermandad, su su unión, su cultura de eh, rústica, eh, pero avanzada, su dedicación al oficio y, y de esa manera eh, son, son presentadas así como eh, como los enanos unidos eh, pero... Y estoy seguro, a mí en algún momento del pasado me encantaban los enanos Y mi raza favorita probablemente fueron los enanos durante un tiempo Pero eh, después apareció otra estupidez eh, Y bueno, tuve que cambiarlo ¿no? para, mí, la, para mí la raza favorita cambia con el viento eh. <risa> Cosa de moco eh, Bueno, parece que no hay más eh, preguntitas ¿De qué iba a contarle yo? Yo había dicho ¿De iba a de contar una anécdota? No me acuerdo eh, Otra Importantísimo con el plasmoide Y con cualquier raza extraña Si van a jugar un plasmoide Avísenle a su DM Antes de hacerlo Es trabajo del DM decir que sí No, eso No, no lo vamos a negar Es Quiero hacer esta estupidez Dale, vamos para allá Ahora... Eh, es difícil... O por lo menos... No es solo... No, no es algo sencillo, digamos Tener un... eh hey, gracias Gracias por eso Qué grande Por ejemplo, si en un setting Vos no pensaste que iba a haber plasmoides Y no tenés ganas de que haya plasmoides y viene un jugador y te trae uno de esos. ¿Cómo de nuevo puedes decirle, che, mirá, todo bien, pero no quiero. O nada que ver. O qué sé yo. Juega cualquier otra cosa. Eh, y está en su derecho. Siempre y cuando eh, se hable, está todo bien. Si le cae de sorpresa y te dice que no, está bien. Bueno, hay una pregunta de fe. ¿En qué setting? Cyberpunk, NoAR, Steampunk, Dieselpunk, Prehistoria. ¿Te gustaría jugar algo y todavía no jugaste? Hmm. A ver. O Cyberpunk jugó el juego. Eh, así que voy a descartarlo. Prehistoria no recuerdo haber jugado. Dieselpunk nunca me llamó la atención, Dieselpunk. No estoy seguro del todo si sé cuál es. Pero, recuerdo que me han hablado de Diesel Dieselpunk como si fuera tipo Final Fantasy o por el estilo Eh, no llamo steampunk, sí. Noar estoy seguro que jugué y dirigí, pero me encanta, me encanta eh, Cómo es, Bachi estaba jugando un juego, que hay un juego, Black Sad. estaba jugando a Black Sad. Vos sos un detective eh, y estaba investigando no sé, un asesinato y qué sé yo. Y es, y es bien, bien clásica la historia. Estás en tu oficina, aparece una, una mujer, te dice que hay un, un. Alguien desapareció. Y ella está en peligro. Vos te pones a investigar. Y de repente terminás en un, en un sótano donde hacen eh, torneos de boxeo ilegales. Y vos tenés que hablar con uno. Y se pone picante todo. Tenés que. tenés que escapar. Y, y, de, terminás en una mesa de póker. En una habitación secreta de un hotel. Eso me encanta. Eh, eso me encanta. Eh, es una historia bien, bien... Incluso jugar esa aventura que acabo de decir. Buenísimo. Eh, ¿Qué setting? ¿Qué setting? Ya a esta altura me gustaría jugar algo... Eh, incluso cambiante como vendría a ser Ricky Morty. De hecho, hace poco me, me di cuenta, me enteré que hay un manual de Ricky Morty, no el oficial, otro donde podés jugar Ricky Morty. Y, y me refiero a, bueno, psh, hoy tenemos este setting y están estos problemas. Pum, mañana tenemos otro setting y están todos estos problemas. Y la conexión entre esos cosas es la relación de los personajes entre sí, no lo que está pasando alrededor. Eh, que el cambio de setting no sea un problema, digamos. Eso me encanta. Y estoy pensando en alguno específico, ¿eh? tal vez prehistoria No estoy seguro Tal tal vez <risa> Algo eh, incluso más eh, Más basado en eh, Cultura o historia eh, De este lado del mundo, ¿no? O además, algo colonial o precolombino O todo, toda esa época de, de ese lado, sí, algo ahí Por ahí Gracias por esa pregunta, me gustó. Y. Ch, ch, ch, sí, dice el pan es más tirando Final Fantasy VII. A mí nunca me llamó la atención. Eh, lo que sí, se ven copadas las espadas, eso No se lo voy a negar a nadie. Buzarra Creo que esta pregunta ya la hicieron, pero ¿qué criatura del folclore argentino te gustaría usar en una partida? No sé si me hicieron esta pregunta. Y no estoy seguro, eh. Ah, ya me acordé. De chico me contaron una historia que me daba miedo y me dio miedo durante mucho tiempo. Que era el chancho con cadenas. No sé nada de la historia. Y recuerdo que cuando me la contaron, yo me olvidé completamente de la historia. Y lo único que tenía en mi cabeza era una imagen de un chancho súper demoníaco, con los ojos rojos, recontra enojado que iba corriendo y tenía cadenas, y hacía el ruido de las cadenas, y las cadenas chispeaban, eh, y me asustó esa imagen, no, no acuerdo de la historia, no sé de qué se trata, pero Chancho con cadena era un ser súper aterrador en mi infancia. Y, así que sí, esa. No tengo ni idea de qué se trata. Eh, posta, no sé, no sé nada. voy a Tengo que googlear la historia de Chancho con cadena porque... Eh, seguro hay algo returbio ahí en el medio. Eh, papá Manconet. Acá un hombre grande que recién ahora le picó el bichito de DD. Buenísimo, buenísimo. Me alegro un montón. Si tenés alguna pregunta, soltalas por acá. Eh, bienvenido al hobby. Espero que puedan jugar un montón ahí. Porque es súper divertido jugar. Y, y tan relajado. Tan tan bueno es. Eh. Nada, los invito a disfrutar Lo que es el maravilloso mundo del rock eh, tch, tch, tch. Bueno No queda mucho tiempo Tampoco hay muchas preguntas Pero vamos a quedarnos acá un ratito más eh, Ay, no me acuerdo Estoy seguro que les iba a contar alguna anécdota Y se me fue Y se me fue eh, A ver si la producción me dijo algo No. Bueno. Eh... Ya voy a ver esa anécdota. O oh, se perdió en el lente, ya... Eh... Fue. Quiero charlar un poco más de Avatar, porque Avatar es buenísimo. Eh... <risas> ¿Qué se siente ser productor de rol? Eh... Bueno, para, para quien no sepa... El, el productor del stream Es la persona que maneja el, La computadora con, con que se está haciendo el stream Y actualmente Yo hago de productor Creo que de todos los streams eh, Que tenemos en el canal Y disfruto muchísimo Me encanta ser productor Estar atento a los overlays El cambio de escena La pausa, el outro, hacer el raid Es muy muy divertido Es muy divertido hacer el eh, el productor Porque eh, Ayudo muchísimo Al stream Muchísimo porque es realmente una gran gran ayuda eh, de, Sin el, la producción No se puede Y eh, No tengo que esforzarme tanto Los jueves son los más difíciles Porque los jueves estoy dirigiendo y produciendo a la vez Cuando Cuando dirijo el jueves Se complica muchísimo, pero eh, por otro lado, ya un poco estoy acostumbrado Es lo que venimos haciendo de principio Así que está todo bien Ahora lo estoy haciendo Y no, no hay que hacer mucho Porque justo el DM responde No no te exige nada realmente Tenemos este overlay Y vamos leyendo las preguntas que van pasando por acá Pero... Eh, por ejemplo Cuando jugamos eh, Vampiro eh, Online Que teníamos el, el overlay de la oficina El overlay de la ciudad Y después cada... Cada personaje tenía su overlay individual con Lordi Ahí tenía que estar súper atento a cambiar la escena, a cambiar el hambre por todos lados eh, Y estaba re bueno, <ríe> y me resultaba súper divertido Y... Sí, me encanta, a mí ser productor es genial Ayuda muchísimo y... Eh, aporta una... Una tranquilidad al DM que es absurda porque cuando... A mí me pasa, cuando estoy el jueves dirijo D&D y te voy producir. Como que. Ya mi estilo de dirigir es re pesado para mí. Y. Ir cambiando de overlay y estar atento todo eso. Complejiza más. Pero a Adria o Lordi por ejemplo solo se tienen que encargar de jugar rol y dirigir. Y ya está. Y eso es. maravilloso. Así que sí. Producir es super divertido. sigamos. Uh, Buzarda Vamos con preguntas de avatar Avatar favorito Bien Acá eh, Está re difícil Está re difícil Porque hace poco salió un cómic Que todavía no leí Que tengo que leer Sobre los avatars anteriores eh, Pero Estoy recontra Re seguro Que mi avatar favorito Es el primero de todos Juan. Eh, eh, Avatar One Es como No era nadie Y tuvo que hacer El crecimiento Brutalmente Solo eh, Adquiriendo los poderes Desarrollando las técnicas Peleando la batalla infinita Y perdiéndola eh, Buenísimo Buenísimo Avatar One Avatar One eh, ¿Qué más? Kiyoshi es una bestia Kyoshi eh, Es como... Eh, seria, es la más seria de todos los avatars. <ríe> y... Eh, Roku es buenísimo Roku es... Roku es, es lo mejor, Roku es lo mejor Roku es buenísimo también ¿Y saben qué? Voy a decir... Airo <ríe> porque, porque Airo vas... Cuando hay una pregunta, ¿Cuál es tu? Lo que sea de Avatar, la primera respuesta va a ser Airo Y después la respuesta de verdad, digamos eh, <ríe> Me compré, eh, hace poco fue la Crack que estuvimos, estuvo buenísimo el evento La Crack Bamboo un evento grande acá en Rosario Y había un local que tenía cajitas musicales Y una decía Avatar Y yo me fui y la escuché y no entendía de qué se trataba pero me la compré porque decía Avatar Y la reproducía en la cajita musical Y no entendía que eso estaba Y un día vengo acá, a casa Y me di cuenta que es la canción De Airo cuando canta A su hijo esa re triste eh, de, de vuelve a casa Niño soldado Y ahora la tengo ahí Y de cada tanto Uff durísima. Yo pensé que iba a ser la intro O cualquier otra No, es la, la, la canción más triste de la serie Desde el momento más, más, más pesado eh, Pero bueno, fue así ah. Acá hay otra pregunta Eh... Papá Mangoner ¿Qué raza barra clase es tu favorita de ID? Preguntó una de la noche. Eh, Hace poco estábamos charlando Esto es muy reciente, salió hace muy muy poco Pero salió una raza llamada se llama Plasmoide Que son unas amebas Porque salió en un manual del espacio Entonces están estas cosas Pero si no, eh, mi raza favorita de los manuales clásicos Clásicos son los dracónidos. Sobre todo el azul Porque me gusta tirar rayos eh, De eso estoy re seguro Es de hecho probablemente la respuesta que más veces di cuando me preguntaron raza favorita y clase favorita va variando ahora estoy muy muy enganchado con los druidas, por ejemplo los druidas que se transforman en animales, creo es el de la luna el círculo de la luna así que sí, esos Santuli. hay un formato de rol que si mal lo no recuerdo se llama super fácil entre comillas, que tiene una forma de armar los personajes que me encanta porque es literalmente hacerlo el 100% como quieras. ¿Lo has probado? ¿Qué te parece? No lo probé, no estoy seguro de qué estás hablando, pero lo voy a buscar. Eh, hay un sistema que conozco así, que es... no creo que sea ese, que es el que... que se usa en Burning Empires, que lo charlábamos con Lordi. Eh, que vos tenés que armar todo el mundo, armar civilizaciones, armar un montón de cosas y tenés que armar tu personaje. Y no me acuerdo, creo que estábamos hablando de Warhammer Fantasy, era O, o uno de estos Burning Wheels, que eh, si te armás un orco, lo que, lo que pasa durante la creación de personaje es que vos vas haciendo tiradas y vas eligiendo cosas que le pasaron a tu personaje en, en, durante su vida, antes de empezar a jugar. Y... Y una de las cosas que le podía pasar al orco antes de empezar a jugar, es que podía morir. Entonces, antes de empezar a jugar, tu personaje se podía morir. Y tenías que empezar de nuevo todas las tiradas. Ah, maravillosa la vida de los orcos. No llegaban, tipo, era re difícil superar los 17 años. Una cosa por el estilo. Lo voy a buscar, súper fácil. Me gusta la idea Bueno, volviendo a Avatar eh, El juego es eh, Powered by the Apocalypse Esto charlamos varias veces Pero a diferencia de los otros juegos O los otros sistemas Es un juego eh, lo que se llama reactivo En realidad se llama narrativo Es un sistema más dedicado a la narración Pero ¿Por qué yo digo reactivo? En D&D vos generalmente eh, Declarás tu acción mediante una tirada Voy a atacar Voy a hacer esta cosa O voy a hacer esta otra Y eh, se te suma una tirada Si es que hay un desafío para esa tirada En estos juegos Vos declarás tu acción Vos decís voy a hacer esto, esto, esto y lo otro Y eh, en base a lo que vos dijiste Vas activando Lo que llaman movimientos Que los movimientos requieren una tirada Porque eh, generalmente te encontrás algún obstáculo O hay algún tipo de riesgo En esa tirada haces eh, la tirada de la acción y eh, depende de lo que tiras, vas a ganar los beneficios de la acción. Esto es re interesante y siento que eh, una de las cosas que nos va a pasar, sobre todo al principio, es que vamos a eh, perdernos eh, activando movimientos, pero eh, tampoco nos va, a, se nos va a caer en el mundo. Una vez que, como dije al principio, una vez que le encontramos el ritmo al sistema y a cómo se rolea entre todos, ya estamos. Eh, eh, así que, va a hacer eso Y eso hace otra cosa, digamos eh, Al ser un juego narrativo eh, Bueno, no tiene un tablero Per se, está, va a haber Lo que hay es una, una guía para el combate eh, Porque tampoco tiene un sistema de salud Eh abstracto como el de idea que es un número ahí flotando. Eh, acá lo que pasa es que vos tenés estados, tenés condiciones, tu personaje puede estar asustado. similar En ese sentido similar a D.I.D. Asustado, eh, debilitado, eh, no me acuerdo cuáles son. Pero los, lo que pasa es que los movimientos, generalmente los movimientos más ofensivos, te van activando estas cosas, los vas marcando, y a medida que los vas marcando... Te dan un penalizador. Y si tenés todos marcados, tu personaje queda fuera de combate. Eh, porque, digamos está en la peor. En esos momentos, por ejemplo, hay, hay una escena bien de corra. Que es cuando ella se va. Dijo, fue, no me los banco más. Porque ahí tiene todos los, los cosos marcados. Se va y se vuelve, creo, una luchadora clandestina. Porque está en la parte más oscura de su historia. Y... y ahí lo representan bien. A Ang también le pasa. Eh... Bueno y a todos los demás de la serie también, suco los que sobre todo los que quedaron fuera de combate. Eh... Pero va por ahí y eh, es importante el tema del combate eh, porque hacer un narrativo digamos, vos vas activando movimientos. Eh, una vez que activas un movimiento estás obligado a lo que dice el movimiento. Que eso lo dice en el manual Y, y, y lo vamos a aplicar tal cual el manual porque no conozco el juego Así que vamos a ver qué onda esas reglas eh, Y creo que es importante también diferenciar el sistema de combate eh, En vez de algo tan directo como puede ser eh, un poco más mecánico qué no sé yo, de idea o la llama de incluso Acá vos tenés que describir como tu personaje va a pelear Y ese va a ser un desafío interesante Porque vamos a jugar y... Eh, creo Creo que va a ser muy raro Y muy divertido a la vez Y nos vamos a equivocar un montón Y va a ser buenísimo Va a ser buenísimo Porque vamos a aprender una bocha también Bueno, ahora sí Sin más preguntas Y deteniéndome de Avatar un poco No quiero aburrir más a nadie eh, Si es que lo estoy avasallando con Avatar Pero voy a aprovechar y voy a cerrar el stream acá no sin antes volver a repetir lo que nos está pasando acá en Rosario Con el tema de los humedales eh, Hace ya tres años Enfrente de Rosario Del otro lado del río Están haciendo quemas de humedales Y es lo peor que nos está pasando Porque el humo viene a la ciudad Ayer sobrepasó El índice más alto de contaminación Que debería una ciudad tener Y es horrible Esto es algo que está pasando todos los días, todos los días nos levantamos eh, con la garganta seca, con el, tosiendo tenemos que cerrar todas las ventanas porque estamos respirando humo en las casas cae ceniza y, y esto es algo que le pasa a toda la ciudad y es horrible eh, no, hay, no hay ningún tipo de ayuda de nadie que esté en alguna situación de poder, ni, ni, ni político, ni, ni empresarial y eh, si quieren ayudar a esto, por favor difundan la información que tienen. Así nos ayudan a... Al menos un poco a... A sobrepasar este horrible momento que ya va durando tres años. Así que bueno. Eh, horrible, sí, horrible esto de, del humo. En Rosario no se puede más. No se puede más. Ahí, ahí. Todo terrible. Pero bueno, nosotros en la taberna vamos a hacer todo lo que podamos. Así que vamos a aprovechar los anuncios del final del stream. Mañana tendremos la última sesión de la precuela especial El Escuadrón Avalancha de Nieblas de Nos enteramos quién es el terrible general que tiene que vencer nuestros enanos y se va a poner muy peligroso todo. El viernes se respiran varios finales cercas. La cotería de nuestra crónica de el Jardín de los Presentes está hasta el cuello. Mal, está re complicado. Eh, y tiene que asistir a una reunión de emergencia porque la existencia de la cabanilla pende de un hilo y habrá que definir lealtades. Ya tienen disponible en nuestro canal de YouTube la última sesión de el Jardín de los Presentes para ponerse al día. Eh, recuerden que nuestro Patreon ya tiene el video de semana disponible para ver y, eh, se y se va a estrenar para todos este fin de semana. Y nos vemos mañana Ahora eh, voy a dejarlos con el outro Pero no se vayan, vamos a hacer re a alguien Y hoy le va a dar puntos a ustedes por si quieren interactuar en los streams nuestros Así que eh, muchas gracias Y nos vemos mañana, chao